En las últimas semanas venimos hablando, obviamente, como hacemos habitualmente, América Latina y el Caribe, también lo que sucede en otras partes del mundo para tratar de interpretar eh, el impacto de algunas de las noticias que venimos enterándonos, el conflicto en, en Ucrania, pero también lo que viene sucediendo en América Latina y el Caribe, como es, por ejemplo, la reciente asunción de Gabriel Boric en Chile, las elecciones en Colombia, digo, bueno, ¿qué está pasando en el mapa regional? ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las futuras elecciones en Brasil? ¿Se arma un nuevo mapa electoral del progresismo en la región? Estas cosas y muchas más, era un placer enorme poder hablar con un conocido de la casa, seguramente una de las personas que lleva reflexiones más profundas, inclusive en momentos muy turbulentos. Boaventura de Sousa Santos, director emérito del Centro de Estudios Sociales del Colegio San Jerónimo, Coimbra, en Portugal, eh, un claxiano de, de toda la vida. Boaventura, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Un placer enorme, Gustavo. Muchas gracias. Eh, Boaventura, eh, estamos en un momento evidentemente complejo y en los momentos de complejidad parece pasar, posiblemente más que nunca que la complejidad de la situación no implica complejidad del análisis, y ahí es donde hay algo que se intenta evitar la historia al contar la situación compleja que se vive ahí, pero también en Europa. La primera pregunta es, ¿podemos entender lo que sucede en Ucrania sin entender la historia? ¿Y qué datos tenemos que tener para poder entender la complejidad de la situación bélica en Ucrania, de la posición de Rusia, de la posición de Europa parece muy debilitada, del interés de Estados Unidos de sostener una idea que no se ve en la realidad, de la lógica unipolar, más allá de que lo multipolar sigue jugando y muy fuerte, y China en todo esto. Entonces, para arrancar, digo, ¿podemos entender Ucrania sin historia? No, por supuesto no, uh, Gustavo. Y el problema es este, que estamos en un tiempo... Sobre todo uh, en el eje de Atlántico Norte, donde está uh, obviamente Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos, Brasil, algunos países de América Latina, más, algunos más que otros, Brasil sobre todo, también con una narrativa, casi como Australia también, de pensamiento único, digamos, que hay una perspectiva sola que se puede manejar, y esa obviamente que, que es bastante selectiva, y uh, se creó una idea de que comprender uh, es perdonar, uh, intentar uh, comparar es relativizar. Uh, si yo condenar a alguien, tengo que absolver otro. Uh, no puedo condenar dos, porque si condeno uno, el otro está absolvido y por eso se condena, condena a Putin, es porque los Estados Unidos son los buenos, y, y así estamos, en una narrativa mediática muy selectiva que yo no conocía en Europa, debo decirte, ¿no? Sí. De pensamiento único, de cancelamiento de gente, hay, hay ahora algunas peticiones de, de intelectuales, entre los cuales yo firmo, a pedir realmente la libertad de expresión y la posibilidad de comunicar diferentes posiciones exactamente en este caso porque es muy complejo y que no, no solamente tiene historia y una larga historia que no es solamente de la de la unión soviética obviamente es del imperio ruso es de la primera capital del imperio en kiev es toda una mezcla de países, de regiones, de pueblos que están ahí. Ucrania mismo es una mezcla muy grande de muchos pueblos, siendo que en el este, para allá del de, de río de Niepres, son básicamente rusos, étnicamente rusos, y los occidentales son ucranianos y muchos otros, polacos, húngaros, etcétera, que viven y que siempre vivieron o, o durante algún tiempo han vivido en Ucrania. O sea, es una región muy rica de un punto de vista cultural, muy compleja, obviamente, cómo eran los Balcanes y cómo son los Balcanes en Europa. Y que en la altura, era hasta los 90, era Yugoslavia, por así decir, era un país clave, eh, que era el país de los no de un país que buscaba todavía mantener, después de la Guerra Fría, digamos, del fin de la Unión Soviética, quizás una posición un poquito más Uh, había naturalmente nacionalistas muy de derecha en Yugoslavia como en otros países en Polonia etcétera pero había todavía esta idea y hubo un intento por parte de Estados Unidos de NATO con la colaboración de de Alemania para destruir uh, uh, de una manera o de otra con el apoyo realmente de nacionalistas de derechos internos de de Serbia entonces hay aquí realmente toda una historia geopolítica que tiene muchas raíces y que es muy difícil de entender. Entonces, lo más, digamos, para no recular a muchos siglos o muchas cosas, tenemos que ver el final de la Guerra Fría. Y, y mirar realmente que después de la Guerra Fría hay realmente un, un periodo que vamos a llamar, que se va a llamar el dividendo de la paz, que es la idea de que finalmente no hay Guerra Fría. Y cuando Putin llega al poder, eh, quiere entrar en la Unión Europea, pide para entrar en la Unión Europea, pide para ser miembro de la Nato. ¿no? Y antes de eso, Gorbachev, todavía la Unión Soviética, que tiene esta reunión con James Baker en 1990, donde se discuten muchísimas cosas para el futuro, después del comunismo eh, soviético, y una de ellas es que eh, Rusia, la Unión Soviética, entonces, va a ayudar a la reunificación de Alemania y en reciprocidad, NATO no se va a expandir para el este. Ni un milímetro, ni un, no, no un inch, es lo que dice el Tratado de las Conversaciones. Bien, realmente los Estados Unidos nunca cumplieron eso, porque la NATO es un instrumento de los Estados Unidos. Cuando se habla de aliados, realmente... Hay un secretario que es europeo, pero realmente el general principal de la NATO es americano y es lo que viene desde la Guerra Fría. Y, y los Estados Unidos quisieron mantener realmente una política de uh, uh, expandir uh, la, la NATO para la OTAN, como decimos acá, uh, para, uh, uh, uh, uh, para el este. Y la Lituania, Letonia, la Polonia, etc. Etcétera, etcétera. Y entonces Rumanía, Bulgaria. Y, y realmente queda un poco U U Ucrania. Y realmente lo que hemos visto básicamente es que, sobre todo desde ese entonces, y sobre todo desde 2008, de una célebre conferencia de Munique, eh, eh, Rusia ha dicho, mira, tenemos problemas de seguridad, nosotros no queremos los misiles de NATO en Ucrania, eh, porque realmente consideramos eso una amenaza a nuestra existencia. Puede ser que no sea, no es realista, pero hoy se dice que no era realista eh, decir que los misiles, de, eh, eh, los misiles que iban a instalar los, los soviéticos en Cuba en 1962 tampoco eran una amenaza existencial por los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos han dicho no y casi amenazaron con una guerra nuclear. O sea, y realmente ahí hubo un, un acuerdo. Y esa acuerdo es muy interesante porque no fue simplemente la Rusia que reculó, ella realmente desistió de los misiles, pero los Estados Unidos estaban a instalar misiles en en Turquía y desistieron de eso, o sea, hubo aquí un pacto de acomodación. Desde entonces no hay esa posibilidad de acomodaciones recíprocas para acuerdos duraderos, no hay y los Estados Unidos intentaron de, a mi juicio, hostilizar básicamente Rusia, simplemente hubo aquel periodo de, digamos, una primavera de, de, de, de relaciones con Boris Yeltsin, donde el capitalismo norteamericano entró por Rusia adentro, no para fortalecer la democracia, que no lo hice, para, para fortalecer el capitalismo ruso. Eso lo hice muy bien, con todas las formas de privatización, que nos han llevado a estas oligarcas que existen en la Unión Soviética, como existen en la Rusia, como existen en Ucrania, como existen obviamente en los Estados Unidos. Zuckerberg no es un oligarca, o Jeff Bezos, o, o Elon Musk, no sé lo que son. Son gente que manda en el mundo de muchas maneras. Por eso ahora estamos en una situación en que el autor de esta agresión es una violación de derecho internacional, es una invasión de un país. Yo soy en contra de invasiones de países, pues soy un adepto incondicional de la autodeterminación. Por eso no, uh, no quiero que los Estados Unidos invadan a Cuba, o que invadan a Venezuela, o que invadan a Siria o Irak. He siempre mantenido la misma posición. Y pienso y siempre pensé que Putin no se debería haber dejado provocar por los Estados Unidos, porque me parece que... Algunos autores son más radicales que yo, dicen, no, esto fue los Estados Unidos, planearon todo. Uh, en una crónica he presentado documentos de la Rand Corporation, donde muestra que era, había una estrategia de provocar a Rusia a entrar en una lucha que saliría perdedora internacionalmente y que... Uh, Uh, mejoraría y, y, y, y llevaría el buen nombre y el prestigio uh -huh. de los Estados Unidos después de, lo, de la derrota de Afganistán y, y mismo de otras de otros, uh, aventuras uh, de los Estados Unidos. Y ahí estamos. No estoy diciendo de ninguna manera que Putin es un santo, es un gran demócrata, nada de eso. Y, y pienso que es ilegal, criminoso invadir a, a, a Ucrania. Pero ¿por qué la diplomacia no funcionó? Y toda mi crítica en este momento va a la Unión Europea, por los líderes mediocres que tenemos acá en este continente que es el más violento del mundo, que dejó matar 78 millones de personas, 78 millones de personas. Nos damos cuenta que la guerra va a venir, hay indicios, pero esperamos siempre que la diplomacia va a funcionar y que los diplomáticos van a decir algo, y de repente los líderes Uh, uh, europeos están totalmente dependientes de la estrategia de los Estados Unidos, que a mi juicio me a entender, era realmente provocar y lograron que Putin realmente de una manera uh, mediocre aceptó ser provocado sin saber que había mucha complejidad. No sabía, por ejemplo, lo que es la lucha mediática. Uh -huh. Tú nunca has visto mujeres y hombres heridos en la Palestina no has visto nada en siria no has visto nada en irak porque obviamente los periodistas no eran autorizados Tú ahora tienes una una uh, uh, orgía mediática 24 horas al día con imágenes horribles de sangre de muerte de gente inocente por supuesto somos es una cosa horrenda horrible toda mi solidaridad con los ucranianos que sufren y todo mi apoyo a ellos como he apoyado siempre a los refugiados que venían de África. Y obviamente en ese caso me decían que yo era loco porque estaba abriendo abrir las puertas de Europa. Pero el problema, Gustavo, lo que me duele más, sobre todo porque yo dirijo un curso sobre epistemologías del sur, en claxo, es que el racismo es muy fuerte en Europa. El colonialismo es muy fuerte. Europa no se descolonizó. De ninguna manera es racista. Entonces, llegamos al punto que hay un enviado de, de, de CBS, que tú has oído, ciertamente, que se quedó viral, que los ucranianos son relativamente civilizados y, civil, y relativamente europeos. Y por eso, mira, relativamente, ¿no? Mira, son nuestros. Y por eso eh, son distintos. Boa, en, en este camino... Eh tan detallado, digo, y, y de profundidad, que nos permite entender la complejidad de los fenómenos, digo, más allá de la mirada y de las chantajeadas mediáticas y del intento del impacto solamente sobre la, la lógica de las redes sociales y de, de generar solo impacto, sino de profundizarlo. Eh, una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la escalada de este conflicto. Y ahí vemos, eh, evidentemente, una Europa... Eh, no sé si perdías la palabra, pero por lo pronto tú hablabas de líderes mediocres, de una España que parece más preocupada por ver cómo repercute el conflicto en su interna con las lógicas independentistas, una Francia que supuestamente intenta jugar un rol de liderazgo que no es tal porque parece ir a pedir recomendaciones siempre a Estados Unidos cuando termina de hablar cada vez con, con alguna de las partes, una Alemania preocupada por el efecto del de gas. Entonces ahí la primera cuestión es ¿Cómo prevés que puede llegar a escalar este conflicto? Digo, si Estados Unidos se involucra aún más, digo, me refiero a armamento concreto. Por otro lado, ¿cuál es el impacto con respecto a la cuestión energética en Europa? Digo, porque es uno de los temas que evidentemente está dando vuelta. Hay una Alemania que no puede prescindir del gas ruso, pero entiendo que el resto de Europa tampoco. Y a su vez, si tuviesen que prescindir pensando que eso fuese una posibilidad y Rusia solo le termina vendiendo a China eh, también es un panorama complejo desde la relación entre China y Rusia Digo, cómo se manejan estas cuestiones mire Gustavo son tres temas distintos de todo ellos muy muy fuertes no primero la parte militar yo pienso que las noticias que tenemos hoy es que hay un, un grupo ya de 20 mercenarios para entrar en Ucrania, a que se va a seguir más 16 mil, o sea, 36 mil mercenarios. La semana pasada se hablaba que 450 jihadistas de Siria estaban ya en Polonia para entrar en Ucrania. Antes se sí, había dicho que algunos... Uh, uh, directores decía estaban prometiendo que ucrania sería el vietnam de los rusos o sea todo se prepara para una guerra de larga duración eh, a menos que rusia se retire lo que tampoco es probable en este momento no eh, todo depende de lo que va a pasar en rusia eh, obviamente no pero si nada cambia en rusia entonces, nosotros tenemos aquí algo que algunos dicen, y hey, gente que conoce, uh, profesor, este, Mercia Maya, que te ha mencionado, el profesor de Chicago, que dice, mira, nosotros, nosotros americanos, como decía, es bastante crítico de la política, pero es el nombre de derecha, es el nombre de Kissinger, y, y Kissinger era muy en contra de esta, esta provocación a los rusos, ¿no? porque es muy de, de una estrategia, pero decía, mira, Ucrania, de hecho, de facto, ya es un miembro de la NATO, porque nosotros estamos armando todos estos años armamento para a Ucrania y ahora Nuland ha reconocido en el Congreso americano que hay laboratorios de armas químicas instaladas americanas en Ucrania para guerra biológica. No podía mentir, porque era para el Congreso y se si mentiera obviamente podía ser presa por eso, los los videos de esta señora a hablar se muestra que la está absolutamente perturbada digamos así por ter, ser forzada a confesar que es eso y por eso desde este punto de vista pobre Ucrania y pobre Europa o sea vamos quizás no estoy diciendo que los rusos van como algunos dicen van a destruir uh, Ucrania completamente, se, eh, llegó a la conclusión que no puede avanzar de otra manera. ¿no? Ya hay mucha destrucción, eh, debemos reconocerlo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero me parece que en este sentido militar los Estados Unidos tienen una victoria grande. Ya nada se eh, recuerda del fracaso de Afganistán, primera gran victoria. Es grande, uh, uh, por lado de Estados Unidos, un país que invadió Irak, Siria, Afganistán. Esa gran derrota ahora es lo que está para liberar, libertar a Ucrania y en contra un dictador uh, sin escrúpulos, uh, de, un demonio, etcétera. Y armando, obviamente, para la industria militar, esto es el paraíso, obviamente está. Es champán para ellos. ¿Por qué? Porque obviamente que están armando. Uh, uh, Alemania va a ser ya el tercer presupuesto militar del mundo, con 2% uh, del PIB para uh, después de militares. Armamentos, la industria militar eh, francesa, sobre todo norteamericana, mas también francesa y de otros países, van a ganar bastante con eso. Pero pues si el plano militar es un desastre. Y, y realmente no es bueno ni para Ucrania, ni para Europa, ni para nada, a mi juicio, ¿no? En un punto de vista energético, mira, Europa tiene una conexión con Rusia tremenda en punto de vista energético. Uh, Ucrania, 70%, 70 del gas viene de, de Rusia, de, de, de energía, de gas viene de, de Rusia. Uh, Italia cerca de 40, 39, en el caso de, de, de, de Alemania, o sea... En general, 30% de las exportaciones de Rusia vienen para Europa y también los 30 y tal por ciento son de Europa para Rusia. Con las sanciones que nunca se ha visto, un nivel de sanciones tan elevado cuanto este, esto es realmente para hacer terminar de una vez lo que llamamos la Eurasia, o sea, esta conexión de Europa con Rusia como parte de Europa, obviamente, pero que tenía una expansión para Asia hasta China y Japón que históricamente ha sido muy importante para para Europa todo lo que somos desde el siglo XIX y hasta el siglo XIX venía de China venía de Eurasia por la parte después los portugueses descubrieron uh, el camino por por el mar pero se logró ser siempre algo muy importante esa parte cómo va obviamente a Europa resolver este problema de duas, duas questões cereais e, e gás e energia e petróleo não? claro com os Estados Unidos estão oferecendo, agora mira os preços, os preços dos Estados Unidos do gás líquido podem aumentar 60% do, do, do custo do gás em Europa se é assim, Europa vai empobrecer, mira que isto é uma, uma receta típica para empobrecimento tiene que gastar más de una manera improductiva, son gastos militares. Y por otro lado, tiene menos plata, porque obviamente está más dependiente y tiene que comprar más caro. Y fue un golpe de misericordia, digamos así, final sobre Europa. Es casi un suicidio de Europa, esto es que me, me parece. La tercera cuestión, China-Rusia. Este es el objetivo de, de los Estados Unidos, a mi juicio. Es un poco este es que Rusia se quedó particularmente hostilizada por los Estados Unidos porque era el aliado de Rusia y la puente con Europa. Era necesario quebrar ese puente. Y no sé, no me, no me preguntes por qué este señor Putin no descubrió que era esto que estaba ahí y que era altísimo riesgo. Obviamente que Rusia en, los últimos, en las últimas dos décadas fue, junto con China, el país que más oro compró en el mundo. Porque, por tanto, tiene reservas de oro para muchos años. Pero eso no significa bonanza económica de ninguna manera. ¿no? Está Estaba obligar a un pasaje muy rápido que se pretendía que, fuese, que fuera lento y organizado para este, con la China, y ahora de repente es casi una cuestión de sobrevivencia, o sea, Rusia se queda en las manos de China. Por otro lado, los Estados Unidos que están intentando, a mi juicio, es realmente hacer un cerco a China por el norte y por el sur. Por el norte, destruyendo en, en última instancia lo que pretende, es Rusia, no sé si lo logro, y por el sur, el AUKUS, este acuerdo que hicieron con Australia con, eh, y con el con Reino Unido del mar de la China. Porque el rival es China. Y ahí ahora podemos hablar porque América Latina es importante en este contexto. Eh, Boa, en este, en este panorama, evidentemente, uno podría entender, en base a lo que tú dices recién, que Estados Unidos está haciendo casi lo imposible para no perder su lugar de cierta supremacía, cuando entiendo que todos los indicadores estarían mar marcando de que, China sigue creciendo de una manera muy importante, digo, todo lo que sucedió desde los 90 hasta ahora, de cómo las empresas estadounidenses decidieron fabricar en China por los costos bajos que tenía, digo, hay un nivel de expansión de China que parece muy difícil de que Estados Unidos lograse en cierta medida recuperar y entonces a veces poner el problema hacia afuera generando conflictos bélicos pareciera ser más efectivo que pensar políticas económicas hacia adentro. Eh, antes de ir a Latinoamérica y la importancia de Latinoamérica y el Caribe y en qué lugar está quedando al día de hoy en todo esto, eh, Estados Unidos, eh, uno puede pensar que ya perdió su supremacía, está jugando su última carta, digo, pone el, en el conflicto bélico la dificultad para resolver los problemas económicos internos? Mira, es una incertidumbre total en este momento. La jugada de los Estados Unidos es una jugada típica de un imperio en declínio, que busca realmente por la vía militar de hostilizar, de neutralizar a los adversarios porque no tienen realmente capacidad económica para los seducir con sus propuestas. Uh, vendiendo sus productos, comprando sus productos, que es lo que hace China. La diferencia entre un imperio declinante y un imperio ascendente es que el imperio ascendente quiere uh, trueque económico, quiere globalización, porque es su ventaja, y porque él realmente ofrece algunas buenas condiciones a países y obviamente gana influencia global. Es muy claro toda esta inicia, inicia, iniciativa de la Rota de la sede del cinturón, es una iniciativa global de conectar mercancías, gran parte de ellas producidas en la fábrica del mundo, que es China, hasta ahora, para todo el mundo. Por eso a China no le conviene para nada eh, la, la guerra y esta situación. Eh, y ahora tiene que discutirla muy rápidamente y obligar a otros países a discutirla que tienen también conexiones con China muy fuertes. Por ejemplo, tú ves que India en este momento, el Banco Central de India, ya está a intentar de que sus negocios, exportaciones e importaciones con Rusia no sean denominados en dólares, para no estar sometida a las sanciones. Es el modelo que China, porque India tampoco se quiere someter a China, ¿no? quiere mantener su propia identidad en la relación con Rusia, y lo está intentando desde ya, porque necesita obviamente, como ve que el petróleo y el gas no va a venir para Europa, probablemente va a tenerlo, obviamente, de una manera barata también ahí, y otro tipo de relaciones económicas uh, con, con, con Rusia. Y China, obviamente, lo está haciendo. Si tú miras las, la, la, la votación en, en las Naciones Unidas a condenar la invasión de, de Ucrania, 35 países uh, se abstuvieron de abstención. ¿no? como sabemos, de los cuales 17 son africanos muy curioso ver que muchos de los que condenaron, eh, si tú lees porque no has visto nunca en la prensa internacional euros, europea o americana las razones por ejemplo, la aprobación de eh, el voto a favor de, de la condena de la Rusia, de, de Líbano por ejemplo, Líbano o Líbano como ustedes dicen, como decimos fue que, sí, sí, claro porque Israel no está siempre a invadir, entonces no somos en contra todas las invasiones, somos contra esta y contra todas. Ahora bien, yo pienso que los pueblos africanos, los países africanos están muy preocupados, claro, pueden mismo pensar en algunos de ellos que pueden ver a tener algunos algunos ventajas económicos, por ejemplo, el gas de Mozambique, que está que es una de las grandes reservas de Mozambique de gas natural del mundo, bien realmente puede ser que pueda tener un ventaja también económico y están en esta posición un poco prudente o sea no están a aceptar la unipolaridad que los estados unidos quieren imponer porque por un lado ven la fuerza militar de los estados unidos más una debilidad económica grande y ven del otro lado una fuerza económica muy grande de china y no sabemos cuál es la fuerza militar porque pueden ser en sistemas convencionales, pero en términos de cyberwar, de guerra cibernética, se dice que China está mucho más avanzada que podemos imaginar, no se sabe. Entonces, estamos en esto, Gustavo, con mucha incertidumbre, e, y realmente no me parece, en este momento los Estados Unidos cantan victoria, es la idea, pero es falsa. Es, es más una, una, un paso en frente, digamos así, eh, para esmagar eh, algo que va a tener lo que los economistas llaman un blowback o sea, una repercusión de recorchete eh, en los Estados Unidos, etc. Yo pienso que vamos a pasar por tiempos muy inciertos, eh, de mucha incertidumbre, y como siempre son las empresas militares y otras que van a ganar montones de plata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 que se realizó uh, en otros países ahí tenemos en chile la nueva generación de políticos gente que viendo los estallidos sociales de los movimientos sociales con la cabeza totalmente abierta un líder con 36 años con vida estudiantil pero muy maduro muy acostumbrado a negociar y también a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 porque como estão a isolar, a tentar da isolar China por via de Rússia e Europa, obviamente também querem isolarla por obviamente por América Latina. Vão lograrlo, lo Não sei, porque estes grandes estrategas e estes grandes desígnios estratégicos de países fracassam muitas vezes por coisas que por vez são de capitalismo.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 Un abbraccio, ciao!